tantos sueños, proyectos que se murieron con él, él solo quería ayudar a mi familia a salir de la difícil situación en que vivimos en nuestro país, nosotros le exigimos que se aclaren los hechos, que se castigue a los responsables que hicieron esto y que no se siga repitiendo. Estamos luchando por, por nuestra familia. ¿va? Se fue mi hermano, mi único hermano que tenía. Se fue mi sobrino, mi sobrina y dos cuñados. Y mi hija que era la más principal para mí. Mi adoración, mi mano derecha. Nosotros extrañamos esa sonrisa con la que ella salió de aquí, del hogar de nosotros, ella yéndose con un sueño americano, el sueño que muchas personas este, piensan, un sueño americano que nunca ellos pudieron llegar a su destino. Debemos de recordarlos porque fueron seres humanos que merecían respeto, porque fueron personas que quedaron en ese lugar, pero que fueron héroes, porque intentaron darnos una mejor vida.